Deseos para mi mundo. Igualdad. A veces en las noticias hablan de niños que viven de manera muy diferente. Algunos no tienen comida, agua, médicos y medicinas. O no van a la escuela. ¿Quién no se supone que todos los niños tenemos los mismos derechos? ¿Qué significa eso? Significa que todos somos iguales. Que tenemos derecho a tener las mismas oportunidades. Sin importar quiénes somos, o cómo somos, o de qué color somos, niños y niñas, pensemos lo que pensemos, o creamos en lo que creamos, o tengamos las diferencias que tengamos, somos iguales. La igualdad es importante porque nos ayuda a vivir en paz con los demás.